Bueno, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por su asistencia. Eh, esta es la segunda sesión de charla alrededor de los derechos de autor de parte de nuestro asesor José Santiago Rendón, asesor jurídico de la Universidad de AFIT. En este caso nos vamos a enfocar en el tema de industrias creativas y pues obviamente es muy importante este tema no solamente por el factor de, de estar formando profesionales vinculados al sector en algunos de los casos, sino también por lo que implica eh, a nivel nacional dentro de las empresas productivas el sector que se ha ido desarrollando con este marco, que de una u otra manera ha tenido muchas zonas grises y por eso nos parece importante que la gente no solamente conozca el, el términos de derechos de autor, sino que aparte de eso se genere una dinámica que nos permita capacitar a todo mundo. Eh, muchas gracias a todos, José, muchísimas gracias por tu participación, tu asistencia y pues bienvenido, muchas gracias. No, muchas gracias Alejandro, eh, ustedes saben que conmigo pueden contar para lo que necesiten, eh, obviamente esto no para acá, vamos a seguir contribuyendo pues en, en todo lo que eh, podamos fortalecer las capacidades de, de los docentes y de los estudiantes para, no solamente porque los derechos de autor digamos que tienen una faceta en, en, el, en el tema de no meter la pata, por decirlo así, en, que, en, en el sentido de que no, no queremos que nos meternos en problemas y que nos demanden, sino también porque somos seres creativos y, y queremos que también eh, nuestro trabajo y nuestro, nuestras obras artísticas también eh, se nos eh, sean protegidas. ¿Listo? Entonces, bueno, el día de hoy vamos a hablar como de, de unos fundamentos de derechos de autor aplicado a las industrias creativas, eh, como unos consejos pues muy, muy importantes que debemos tener como a la hora de emprender cualquier emprendimiento. Eh, bueno, entonces empecemos recordando solamente unos conceptos eh, pues como muy, muy generales que, que debemos tener en cuenta y es que cuando hablamos de derechos de autor, eh, estamos hablando es de una de las ramas de la llamada propiedad intelectual que tradicionalmente se clasifica en dos. Por un lado tenemos la, la protección de las creaciones intelectuales que tienen una aplicación eh, en una industria en particular, que tienen un régimen completamente diferente al derecho de autor que se llama la propiedad industrial. Allí por ejemplo protegemos las patentes de invención, eh, diseños industriales de un producto, eh, y también se protegen la, las, las marcas o los signos distintivos que identifican un producto o un servicio, perdón, que justo ahora están parando todos los aviones, eh, y bueno, no, como no estoy medio al, al aire, no, no puedo controlar el tema, pero me disculpan, si sí, sí se escucha mucho, pero bueno, continuemos. Eh, y por otro lado tenemos entonces eh, propiamente los derechos de autor que, que tienen digamos una protección eh, específica de las llamadas obras eh, literarias científicas y artísticas que es lo que nos convoca eh, el día de hoy entonces eh, no, no por esto pues es, es, es por menospreciar pues las otras obras porque inclusive pues en muchas en las mismas industrias creativas eh, también se hace uso de, de la propiedad industrial pensemos solo el caso de de empresas que, que, que invierten en, en la producción de nuevas tecnologías, por ejemplo, eh, producción de mejores cámaras de grabación, eh, que podrían ser protegibles por, por una patente de invención, eh, y que ni que hablar de la, de la, del registro de las marcas de, de, de los productos o de los emprendimientos, eh, que podría dar lugar pues, a, a futuras charlas pues, si, si fuera necesario, eh, bueno, entonces vamos a hablar entonces eh, específicamente del derecho de autor, que como tal eh, es definido como eh, la, el sistema que, como les decía, protege las obras en general artísticas. Aquí, aquí la ley habla también de, de obras pues, literarias eh, eh, y científicas, pero pues, en última instancia pues, uno las podría englobar en ese género de, de una obra de arte, una obra artística, con independencia del formato en el cual se encuentra. Inclusive aquí el, el uso de la, del término científico podría entender o, o dar a confusión, porque no se trata de esas, de esas creaciones que como vimos son objeto de patente, sino que aquí se habla de, de principalmente de las obras que tienen, eh, pues digamos, dan cuenta de un método científico, entonces son, por ejemplo, los libros eh, de universitarios, educativos. Eh, ...que principalmente eh, los clasificamos acá por el derecho de autor. Eh, bueno, entonces, teniendo esto en cuenta, eh, cuando hablamos de derechos de autor... ...específicamente hablamos del de reconocimiento a favor del, del creador de esa obra... ...de dos tipos de derechos. En primer lugar, una serie de derechos morales... ...que son unos derechos eh, inalienables, irrenunciables que se le conceden casi que a perpetuidad a, a los autores, eh, en el sentido de que se les garantice el reconocimiento de, la, de, la, de su paternidad, en el sentido de que jamás eh, se pueda desconocer la autoría de alguna de, las, de, de los artistas que estuvo involucrado en el desarrollo de la obra. Y, y menciono acá que es un derecho perpetuo, eh, en el sentido de que no importa el año o, o cuánto lleve de fallecido el artista, eh, en, esas, en esas situaciones, eh, las personas pues, que estemos hoy vivas y disfrutando de ese legado artístico, eh, aún así estamos obligados a, a respetar esto, ¿cierto? Pensemos en, en casos de los compositores clásicos eh, fallecidos hace siglos, pues tendríamos que hacer respetar eh, su, su paternidad. Con independencia de lo que vamos a ver pase con, con el uso de las eh, composiciones que, pues, digamos, desde un punto de vista económico estarán en el dominio público, el derecho moral es, es irrenunciable, es decir, cualquier uso que, que busque desconocer esa autoría eh, puede ser, eh, digamos, perseguido de manera legal. Aquí el tema, pues, de, de, para conocimiento y de pronto cultura general es que en esos casos, en los diferentes países se asigna como quien puede ser la entidad que se encargue de, de, de defender esos derechos morales de los artistas que ya estén fallecidos. Entonces aquí en Colombia esa función pues, en el, en, en, en, eh, está hoy en día pues, en el Ministerio de Cultura. Entonces el Ministerio de Cultura podría, eh, no sé, pensemos en el caso de de un, mal, un desconocimiento de la autoría de una obra de Tomás Carrasquilla, eh, entonces cualquiera podría ir, eh, eh, ir al Ministerio de Cultura para que él tome acciones para defender esos derechos morales, a pesar de que esté en el derecho, en el dominio público, eh, la obra de Tomás Carrasquilla. Eh, y los derechos patrimoniales, digamos que es la otra cara de la moneda que nos premia el ordenamiento jurídico. Eh, no solamente pues, pa parte del, del, de la realización personal de un artista no se limita pues, la mayoría de las veces a, a obtener un reconocimiento eh, por eh, desarrollar una obra artística, sino que va más allá y va en el, en, en, en el reconocimiento de los derechos que el artista tiene para obtener un retorno económico a través de una explotación comercial de la obra lo cual no sería posible si, si la utilización de la obra se le dejara libre a cualquier persona, entonces ahí es donde se dice que eh, el derecho patrimonial busca eh, ser en última instancia un estímulo para que las personas constantemente se animen a crear obras artísticas, eh, lo cual pues algunos como que buscan buscan de, de pronto pues como, como dar como, como poco cierto, eh, pero bueno, ahí hay una discusión. Muchos dicen, mire, es que si, si Disney no tuviera la protección de derechos de autor, eh, posiblemente no, no estaría dispuesto a invertir miles de millones de dólares para obtener una película que al primer día de estrenarse todos pudieran piratear, reproducir sin autorización en cines. Eh, entonces, en ningún momento estaría llamado a recuperar esa inversión si no hubieran normas, lo suficientemente fuertes para garantizar la protección de los derechos de autor, especialmente estos que estamos mirando acá, que son los derechos patrimoniales. Entonces, los derechos patrimoniales eh, son, digamos, eh, una, una posibilidad, no, entendiendo que no todos los artistas eh, inevitablemente estén interesados en, en, en precisamente obtenerlos, no, pues no, es, no, es, no descartemos el caso del artista que simplemente quiere dejarle una obra a la humanidad y que eh, esté en disponibilidad de dejarla abierta, que vamos a ver que tiene eh, una opción para ello. Pero acá lo importante resaltar es que sin la autorización del artista, que es el dueño de los derechos patrimoniales, ninguna de estas conductas puede llevarse a cabo. Ninguno de nosotros, eh, bajo en principio cualquier tipo de actividad, podría realizar la reproducción de una obra artística, eh, interpretarla, ejecutarla, eh, radiodifundirla, comunicarla al público, traducirla eh, y adaptarla, entre otras actividades, sin contar con la autorización del titular de los derechos patrimoniales. Listo. Mm, acá es importante entender que el, eh, hay algunas limitaciones. Vamos a, a ver esto, pues, en, eh, en, en específico. Y una de esas primeras, digamos, restricciones al, al control de los derechos patrimoniales que puede realizar un, un artista o el titular de los derechos eh, es el llamado agotamiento del derecho. Eh, el agotamiento del derecho indica que el derecho patrimonial se agota, digamos, va hasta la primera autorización de la reproducción de la obra dentro del territorio colombiano. Entonces, eh, por poner un ejemplo, yo soy eh, Héctor Abad, eh, y eh, digamos que celebro uno, unos contratos de edición de mis obras y básicamente ese derecho que tengo de autor eh, me, me autoriza a, a esas primeras reproducciones, a esos primeros ejemplares que se vendan dentro del territorio colombiano. Lo que pase de ahí para adelante eh, en relación con esos libros editados y vendidos dentro del territorio colombiano escapa a la órbita de control, de, de, de en este caso, de Héctor Abad, eh, de sus libros. Eh, es decir, si yo compré un ejemplar de, de un libro de Héctor Abad eh, y me lo leí, puedo revenderlo, por ejemplo, puedo acudir a una, a una librería de libros usados, cambiarlo por otro, etc. Y esto es, es pues digamos que en, en nuestra... En nuestra idea, pues es como algo como muy normal, que damos por hecho, pero realmente estaba prohibido hasta, hasta el año 2018. Hasta el 2018 el, el agotamiento del derecho no existía en el ordenamiento jurídico colombiano y digamos que en teoría los artistas podían ir hasta prohibir o, o evitar la, la distribución eh, siguientes de esos, de esos ejemplares o esas obras. Hoy en día tenemos más libertad. Entonces eh, básicamente permiten como unos usos adicionales o el surgimiento pues o la consolidación o incluso pues podríamos predicar la, la legalidad de este tipo de, de, de emprendimientos que usan eh, o que tienen que ver con, con la redistribución, pues más bien las reventas de los ejemplares. Eh, el agotamiento del derecho obviamente aplica para la venta eh, o la disposición del mismo ejemplar, pero no ahí sí lo, ahí sí lo limita porque eh, la, lo que tenga que ver con eh, el alquiler comercial de esos ejemplares o el préstamo público, eh, sí, si digamos que continúa siendo eh, eh, o estando dentro del alcance de los derechos patrimoniales del, del, del titular del derecho. ¿Listo? Entonces, supongamos que. Yo podría revender el ejemplar de Héctor Abad, pero no podría abrir un negocio de, de, de, de alquiler de los libros, incluido el libro de Héctor Abad, porque entonces ahí sí podría llegar el titular del derecho y decirme, mire, usted lo puede revender, pero no lo podía alquilar, entonces indemnígeme los perjuicios que, que me hizo sufrir por ese acto eh, que cometió sin mi autorización. Listo. <coughs> Bueno, hablemos un poco entonces de esos derechos patrimoniales, los derechos patrimoniales eh, digamos que en principio nacen en cabeza del artista que vimos en, en, la, en, la, en una sesión pasada, decíamos que el único requisito para que, se, para que nazca el derecho de autor eh, sobre una obra es que esta sea una obra original, eh, no siendo necesario acreditar que la obra goza de mérito artístico o, o técnico, es decir, no no necesariamente tiene que ser un libro bien escrito, no necesariamente ten, tenemos que estar hablando de una fotografía a digna de exposición, etcétera, etcétera. Basta que la obra como tal eh, podamos predicar su originalidad, es decir, que no esté copiando, eh, digamos en gran parte obras tal como fueron eh, eh, realizadas anteriormente eh, entonces si estamos hablando de una obra que es original eh, en principio tanto los derechos morales como los derechos patrimoniales eh, nacen en cabeza del mismo artista como regla general pero digamos que eh, hablando pues de, de, de, de digamos aquí de, de, del desarrollo de industrias creativas que son aquellas, digamos, emprendimientos que pueden tener, eh, digamos, una, una vocación de continuidad. Hablemos, por ejemplo, de una productora audiovisual, eh, de una agencia de publicidad, de, de, de una editorial, eh, por ejemplo, etc. Eh, en, en, en este tipo de industrias, por lo general, se, son personas jurídicas, personas constituidas, que eh, digamos hacen uso de, de la contratación de los artistas o, o llegan a ellos a través de diversas negociaciones entonces ahí digamos que eh, no estamos hablando ya del caso del artista que, que por su cuenta desarrolla la obra, se inspiró y bueno que es lo que posiblemente también pues eh, se presenta mucho pero digamos en las industrias creativas digamos que, que la contratación del artista corre por cuenta de, de, un, de una empresa usualmente. Eh, entonces aquí pueden cambiar un poco las disposiciones sobre quién eh, queda o quién es el titular de los derechos patrimoniales. Entonces aquí hay unas disposiciones o unas consideraciones que tenemos que mirar con lupa para que nosotros como emprendedores, como dueños de ese emprendimiento y estamos contratando a un artista que nos ayude a consolidar el emprendimiento, pues no, no arriesguemos a perder los derechos patrimoniales. Entonces, eh, lo primero es entender que los derechos patrimoniales eh, son, eh, pueden ser negociados libremente. Los derechos morales jamás pueden ser objeto de negociación. Eh, yo jamás podré acordar, eh, a, o no podré renunciar a ser considerado el autor de, de un guión cinematográfico, por ejemplo. Eh, y inevitablemente bajo la legislación colombiana mi nombre deberá aparecer allá al final en los créditos hay otras legislaciones y esto es bueno aclararlo eh, que, que tiene, no tienen esa protección no tienen una concepción de, de, de una protección al, al, al, a la paternidad de la obra y no lo consagran como un, como un derecho eh, irrenunciable por el contrario es un derecho que en esos países se puede renunciar y, y o vender o negociar, ¿cierto? Entonces, eh, entonces ahí escuchamos muchas veces de, de algunos países que permiten esos escritores fantasmas o, bueno, traduciéndolo ahí al español, eh, eh, en los cuales se discute si en última instancia, eh, si, si, va, si eso ocurriera en la legislación colombiana, no sería posible. Eh, hay, es necesario aclarar. Eh, bueno, con los derechos patrimoniales, entonces los derechos patrimoniales, eh, digamos que allí se le da autonomía al artista para que pueda disponer de ellos bajo unas condiciones, entonces es, es, eh, esa negociación de los derechos patrimoniales puede ocurrir en primera instancia por un, por un acto entre vivos, eh, así pues lo definimos lo, los abogados, ¿no? No, son, no son vivos como de acto entre avispados, pues por ejemplo, sino de, que, de estar vivos, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de, de actos entre vivos, es, esto quiere decir que el artista, est, eh, estando vivo, puede acordar con otra persona natural o jurídica la disposición de sus derechos patrimoniales. Eh, pensemos, pues, por el, ca, el caso normal de una vinculación por un contrato de trabajo, en el cual eh, va inmersa usualmente una cláusula de cesión de derechos. Eh, que incluso pues también tiene un soporte legal, está pues en, en nuestro código eh, sustantivo del trabajo va, digamos, también garantizada esa sesión. Es, ¿Esto qué quiere decir? Que si AFID, por ejemplo, eh, nos contrata a nosotros, nos, como bajo la modalidad, modalidad de un contrato laboral, eh, en principio las creaciones intelectuales que desarrollemos en, en, en, en el marco de esa relación laboral, los derechos patrimoniales quedarán en cabeza de, de la Universidad de Afit, no de cada uno de nosotros como empleados de la institución. Esto tiene, digamos, un, una pequeña consideración para que lo tengamos muy en cuenta, y es eh, que, digamos, las obras estén dentro del marco de las funciones propias del cargo. Listo. Eh, porque podría suceder, pues digamos, a mí me la yo tengo un contrato laboral con la universidad de AFIT para ser asesor abogado o asesor jurídico. Y bueno, posiblemente los escritos que yo elabore eh, relacionados con estas funciones, eh, total lo que les acabo de decir, los derechos patrimoniales estarán en cabeza de la universidad. Pero supongamos, pues que uno de mis hobbies es eh, escribir cuentos o poemas que no tienen nada que ver con mis Funciones con EAFID, entonces, bajo esa lógica, esas creaciones intelectuales que no tienen nada que ver con mis funciones, pues no, no, EAFID no podrá decir: Mire, es que ese cuento de poemas es de nosotros, vamos a editarlo y publicarlo así tú no quieras, porque, eh, porque tú eres empleado en nuestro. Entonces, eso es muy importante y, y les pongo el caso descabellado mío porque pueden haber algunas situaciones grises ahí en, en, en, en el tema, ¿cierto? Puede suceder que, que no quede muy claro que, que cierta función, que cierto proyecto es propio de, de las responsabilidades de un trabajador, entonces para evitar que allí haya un, un conflicto futuro, porque, alguno, porque el, emple, el trabajador que contratemos eh, en nuestro emprendimiento diga, mira, es que realmente... Eh, esto es mío, esto no es de usted, eh, pues entonces lo, lo mejor es hacer eh, igual ese contrato escrito y si posiblemente el, dos años después de suscrito el contrato le decimos a, ese, a esa persona mire es que adicionalmente eh, queremos que participes en este proyecto y ese proyecto busca eh, elaborar unos, eh, ir a la comuna 13 y hacer unos videos de los artistas entonces, ahí es para que no quede duda de, de, de que es un proyecto financiado por la empresa eh, y a pesar de que sigue vigente el contrato de trabajo, firmar pues una, de documentos internos eh, de, que, pues, que pueden anexarse al contrato de trabajo en el cual se acepten que ese, esos proyectos adicionales que de pronto no eran muy claros con, o relacionados con las funciones que normalmente se desempeñan, pues se rijan por también por las cláusulas de decisión de derechos, ¿listo? para que lo, lo tengamos muy en cuenta y bueno y adicionalmente se entiende que la remuneración está por el salario, entonces tampoco eh, teniéndolo así claro, pues no es necesario decir listo mire es que eh, te estamos pagando un salario para que hagas bien tu trabajo, pero si tienes una producción intelectual entonces no no no no esto no quiere decir que que haya que pagarle algo adicional al, al empleado por, por es, la, esas obras, porque precisamente para eso se le contrató y, y la remuneración salarial es, es como la, la remuneración o la retribución por, por eso. Mm. Adicionalmente, también puede suceder, la legislación nos permite pues, que no, no toda per, artista o persona que desarrolle obras intelectuales lo, se contrate bajo una modalidad laboral. Eh, hoy en día, pues sabemos que muchos emprendimientos tienen que hacer uso de, de unas modalidades más flexibles eh, y es la contratación por prestación de servicios. Eh, ahí el único requisito, pues esto no tiene que ver mucho con, con el tema de propiedad intelectual, pero recuerden que cuando vinculemos a alguien por prestación de servicios es porque esa persona, a diferencia del empleado, no está sujeto a subordinación laboral. Por ejemplo, el contratista, eh, pues, en principio, no, no debería cumplir horarios eh, de trabajo, no debería estar sujeto a una continua su, eh, vigilancia eh, de lo que esté haciendo o no esté haciendo. Bueno, se supone eh, que en teoría el contratista es más independiente. Y eso, digamos, se refleja en la posibilidad de negociar, eh, digamos, con una mayor equidad, o digamos que se supone que las dos partes están en igualdad de condiciones para negociar las condiciones del contrato. Por el contrario, pues muchas de las protecciones del, del derecho laboral parten de la presunción que el trabajador está en una subordinación y en una situación de indefensión frente al contratante y por eso es pues que tiene una serie de garantías y derechos que son irrenunciables y que puede exigir en cualquier momento y que no puede negociar jamás. Entonces, en el, en el el tratándose de la figura de prestación de servicios, que les, les decía, pues es, es algo ya muy normal, pues pensemos en, en un medio de comunicación que necesita cubrir eh, un evento y contrata un fotógrafo, ¿cierto? No necesariamente tiene que ser el fotógrafo de planta de, del medio de comunicación, eh, entonces usualmente se hace una vinculación al fotógrafo por prestación de servicios eh, y bueno, eh, o por ejemplo necesitan, se necesita elaborar uno, unos textos se necesita elaborar un montaje de una escenografía bueno, cualquiera puede ser la industria creativa allí lo importante es si vamos a optar por la prestación de servicios eh, la recomendación siempre será que conste por escrito y acá es, es, es, es algo que, que es necesario pues, aclarar porque, digamos, en esta industria uno ve mucha informalidad. Uno es como, bueno, es que es muy conocido mío, es el fotógrafo con el que yo he trabajado toda la vida. Eh, pues lo conozco desde que tenía pues, eh, cinco años y cogía, cogía la cámara de juguete, no sé, es ¿cierto? Eh, pero digamos que aquí tratándose de derechos de autor... Eh, eh, la, la contratación verbal de prestación de servicios va a tener unos efectos diferentes a la elaboración de un contrato escrito eh, ¿por qué? porque si no se tiene el contrato escrito eh, va digamos a presumirse que va a presumirse que hay hay, no hay una sesión definitiva de los derechos de autor y por lo tanto, eh, solamente podrá usarse por un tiempo específico. La ley establece un plazo máximo de cinco años. Entonces, digamos que si yo pagué por esas fotos y por no haber hecho un contrato escrito, pues solamente va a poder usar esas creaciones intelectuales por, por un corto periodo de tiempo. Mientras que si hacemos un contrato escrito estableciendo claramente las condiciones de propiedad intelectual, eh, pues la totalidad de los derechos harán eh, en cabeza de la entidad contratante. Eh, entonces, por ejemplo, pues esto en lo hacemos pues con los pues, con contratistas, le, ellos firman un contrato escrito o, o, o digital, pues que se asimila también hoy en día al contrato escrito, donde claramente firman una, una aceptación de que ceden todos los derechos de las creaciones intelectuales desarrolladas. Y acá también es muy importante la, la aclaración que les daba con el contrato laboral, porque también el contratista si no tiene suficientemente claras las indicaciones de lo que debe entregar y de lo que le vamos a exigir, pues digamos que al final del día no sabemos, no podemos exigirle ceder algo que no hacía parte de, de sus entregables. Y acá también pecamos mucho porque si, si no hacemos contrato escrito, eh, y los pocos que lo hacemos contrato escrito, muchas veces no tenemos ese rigor de decir, mire, es que usted, yo lo estoy contratando para que eh, me entregue eh, eh, 50 fotografías de este evento que usted eh, tiene que llevar a cabo. Listo. Bueno, creo que me quitaron la, no sé si se ve todavía la presentación. Sí, José, se ve. Sin sí, sí, se ve. Ah, bueno, listo. Se me, se me corre aquí para, para Vanessa y, y bueno, creí que, que bueno. Entonces, eh, bueno, como les decía, entonces, eh, eso, eso es súper importante, determinar de las actividades y los entregables, porque pasará lo mismo si ¿sí? el contratista, eh, y muchas veces sucede, eh, eh, no solamente en temas de derechos de autor, sino también en propiedad industrial, muchas veces le, le decimos, mire, lo vamos a contratar para hacer tal creación intelectual, pero en el camino vemos que adicionalmente va a ser más cosas, entonces ahí es donde tenemos que realizar modificaciones al contrato para incluir, porque todo aquello, en eh, conclusión, que no esté claramente señalado en el contrato eh, de prestación de servicios, es algo sobre lo cual en última instancia no aplicará la cesión de derechos. Listo. Y también entonces, eh, adicionalmente a la, a la prestación de servicios o contrato laboral, digamos, que son, que son los más usados en la industria, eh, los derechos patrimoniales también se pueden obtener por una sesión de derechos. Este es el caso en el cual, eh, digamos, una industria conoce a un artista y quiere obtener los derechos patrimoniales. Eh, para, para en estas situaciones eh, hablamos de una sesión de derechos. Eh, la sesión de derechos básicamente eh, consiste en, en lo en una en una transferencia o sea los, los derechos patrimoniales dejan de estar en cabeza del artista para quedar radicados en cabeza de, de otra persona usualmente una empresa eh, una empresa por lo general entonces tenemos el, el caso por ejemplo de, de pues no lo escucha pues mucho como por ejemplo que eh, que decían, bueno, los derechos de la, de la música, de los Beatles, estuvo en cabeza de Michael Jackson. ¿cierto? Eh, hoy en día, pues, hay empresas gigantes de la industria de la música que invierten cuantiosos sumas de dinero para ir donde los artistas y decirle, mire, yo le compro a usted todos los derechos patrimoniales que usted tiene sobre esas creaciones intelectuales. De hecho, pues, creo que si fue este año o el anterior que Shakira eh, negoció precisamente eh, a una multinacional europea eh, por varios milloncitos de euros eh, todos sus derechos. Esto que implica a la larga para el artista, que deja de ser el dueño de los derechos patrimoniales, conserva los derechos morales a ser reconocido como el autor o, o compositor de las obras, por ejemplo, pero cualquier eh, decisión o, o cualquier eh, eh, ganancia económica proveniente de la explotación de los derechos patrimoniales eh, ya no la recibirá el artista sino la persona a la cual se le cedieron los derechos de autor patrimoniales Listo. Eh, entonces por ejemplo el caso de Shakira entonces, eh, su música supongamos genera mensualmente un millón de dólares por eh, reproducción en, en, en dispositivos de streaming por ejemplo Solo por dar una, una cifra, pues, puede ser más, puede ser menos, bueno, no importa. Eh, pero entonces, digamos que al Shakira recibir, digamos, 30 millones de euros por ser todos los derechos, quiere decir que de aquí hacia el futuro, todos los derechos que reciba, eh, gracias, que se reciban por la, por la explotación de esos derechos, ya no los recibirá Shakira, sino la empresa, ¿listo? Entonces, Shakira ya no tendrá voz y voto en si en si autorizan a que su música esté en Spotify o en utilizado en, en, eh, en, en emisoras de radio, etc. Todo eso ya estará en cabeza de esta empresa a la cual ella le, le negoció sus derechos de autor. ¿Listo? Eh, esa sesión de derechos, es muy, es, esta siguiente parte es, es muy importante, puede ser total o parcial. ¿Y a qué me refiero cuando uno, uno habla de una sesión total o parcial? Me voy a volver aquí un segundo eh, a, esta, a esta viñeta, eh, porque los derechos patrimoniales son, son todos y cada uno de estos. Cuando yo hablo de la sesión total, es que estoy haciendo alusión a todas esas actividades. Es decir, me convierto en el dueño del derecho a autorizar la reproducción, en el dueño y puedo autorizar o no que sea interpretada, comunicada, traducida, ta, ta, ta, listo. Pero puede ser también una sesión parcial, porque puede, digamos, ser de interés de alguna entidad eh, externa o de, o de una empresa obtener no todos los derechos patrimoniales, sino una, una parte de, de ellos, listo. Y eso que debe quedar claramente establecido en el contrato. Eh, por ejemplo, digamos el caso de la adaptación de obras escritas o literarias para llevarlas a un formato audiovisual, que en ese caso estaríamos hablando acá de, del caso del, de un derecho de adaptación. ¿Quién decide sobre esa adaptación? Entonces es exclusiva del titular del derecho patrimonial de adaptación. Si está en cabeza del escritor, él es el único que la puede decidir, eh, la adaptación o no. Como pasaba pues, con Gabriel García Márquez cuando estaba en vida, que... Eh, por más plata que le ofrecieran para adaptar 100 años de soledad al cine siempre digo que no listo y esa decisión respetándole su tenencia de los derechos patrimoniales pues no po nadie podía pasar por encima de eso Listo. pero entonces puede suceder que, que después eh, a un artista eh, se le ofrezca mire a mí, yo soy una productora audiovisual soy una eh, eh, eh, mi, mi misión es hacer películas, eh, a mí no me interesa tener los derechos del libro, usted puede seguir vendiendo sus libros eh, tranquilamente, yo solamente quiero negociar con usted, que usted me venda todos los derechos y adaptación de esa hora al cine, y yo, me, y yo con esa adaptación yo ya, me, yo ya me entiendo solito, no quiero que usted pues, quede aquí con derechos sobre la adaptación, eh, no, no quiero que se me monte al bus por decirlo así entonces ahí la mejor opción para una, por ejemplo el caso de una empresa audiovisual será eh, obtener una sesión parcial de los derechos negociando que hacia el futuro todos los derechos de adaptación queden en cabeza de de, de, de, de, de, de, de, de la productora audiovisual listo y el artista, el escritor deja de ser dueño de esos derechos, ¿listo? Si el día de mañana llega otra productora audiovisual a decir, mire, queremos hacer nuestra propia versión de, de, esa, de ese libro, entonces el, el artista de, deberá decir, no, yo ya no soy el dueño de los derechos de adaptación, ya los vendí a esta otra empresa antes que ustedes llegara vaya a negociar con ellos, ¿listo? Eso, eso puede suceder o puede suceder también que el artista no, eh, no negocio una sesión decida, negocie más bien mire yo conservo los derechos de adaptación y en vez de una sesión y esto es bueno conocerlo eh, le doy es más bien una autorización todas estas conductas todos estos derechos patrimoniales así como son objeto de sesión también son objeto de autorización entonces eh, por ejemplo el caso de eh, cuando estaba en vida, Isaac Asimov, eh, él, eh, a cualquiera que venía y le, le, le echaba el cuento, muchas veces con o sin plata, le decía, mire, yo le, a usted le doy los derechos para que pueda hacer eh, la película si quiere, ¿cierto? Pero no, nunca dijo, listo, usted tiene todos los derechos para hacer la película. De hecho, hay una historia, pues, ahí en ese caso, un poco triste, porque, pues, eh, en la película Yo Robot, no sé si la han escuchado, que es basada en un libro de, de, de, de Isaac Asimov, eh, él le da los derechos a, a, a, a la productora grande, no recuerdo el nombre, pero también le había dado los derechos a, a los chiquitos, inclusive pues a, a, a estudiantes de cine del momento. Entonces el tema, el tema es que a pesar de que el estudiante en, en cuestión pues que, que estaba haciendo la película de yo Robot, contando con los derechos de adaptación de Isaac Asimov, llegó la, esta productora audiovisual y lo demanda, pues, mejor dicho, con los 50 mil abogados que tiene. Y lo triste, y esto, esto pasa más en Estados Unidos que en Colombia, lo triste es que eh, eh, así uno tenga cómo defenderse, muchas veces en Estados Unidos, el solo hecho de contestar una demanda y defenderse es supremamente costoso. O sea, mantener un litigio en Estados Unidos es de, de miles de dólares, casi millones de dólares. Entonces el estudiante, a pesar de que tenía como ganar un eventual proceso y decir, mire, es que yo no estoy vulnerando los derechos de la película porque el mismo Isaac casi me dio los derechos, me autorizó a adaptar la obra, eh, pues obviamente no tenía como pagar los, los abogados para llevar ese proceso. Entonces le tocó pues, baja, agachar la cabeza y bueno, terminó pues... Eh, sin poder hacer su, su adaptación <coughs> eh, entonces bueno, eso es como, como dato ahí anecdótico pero entonces lo, para que lo tengamos en cuenta es que en última instancia entonces los derechos patrimoniales admiten eh, una cesión o una autorización total o parcial y no, y se entiende de manera restrictiva ojo con eso porque eh, si vamos a negociar eh, y aquí, digamos, cuando en el caso de usuarios de, de obras de terceros, por ejemplo, eh, queremos, estamos haciendo una serie web, ¿cierto? De esas tan bacanas que, que se hacen ahí en comunicación. Eh, entonces, eh, ahí estamos como, como, bueno, entonces, necesitamos una autorización para poder usar esa música eh, que queramos incorporar en la serie web. ¿Listo? Entonces, ahí debe quedar claro que debe quedar autorizada la, la, la, el uso de la música, porque lo contrario, eh, eso, estamos apropiándonos de un derecho patrimonial que se está en cabeza de alguien. ¿Listo? Y a lo que iba es lo siguiente, pues si, si, si, si exclusivamente me dieron los... Los, supongamos que logré encontrar al artista o a quien lo represente para que me dé la autorización, pero la autorización me la dan eh, exclusivamente, pongamos un ejemplo bien loco, para, para series web que sean, eh, para una serie web que sea eh, exhibida en el territorio colombiano. Listo. Entonces ahí también habrá que, digamos, eh, acatar completamente esa autorización que puede estar sujeta a un territorio específico. Entonces, si me dieron la autorización para usar la canción para hacer una serie web aquí en Colombia, bajo esa restricción no puedo, no podré exhibir esa serie web en otros, en otros países. Estaría violando el acuerdo de, realizado con el titular de los derechos. Entonces, por eso pongo acá, además de que, ojo, hacer un contrato escrito siempre que estemos buscando obtener la autorización de una obra o en general cualquiera, que tenga que ver con la autorización o sesión de, un, de los derechos patrimoniales, siempre se señale el ámbito territorial. Entonces ahí los abogados somos poco creativos y una vez establecemos esta sesión tendrá alcance a nivel mundial, punto. Por allá unos más creativos ponen los contratos con alcance a nivel universal, pues, muy locos, pues, eh, porque a lo mejor les da miedo que después eh, no aplique eso en Marte, no sé, bueno, pero... Pero con solo decir pues que, que si estamos interesados en que aplique a nivel mundial, ya con eso es suficiente eh, para que podamos hacer esa, esa, esa, eh, utilizar esa obra, no solo en Colombia, sino también en, en, en cualquier otro país. Si no se establece, ahí hay un tema muy importante, entonces volviendo al tema de que eh, venga, es que todo bien, él, él es el fotógrafo de confianza, no le hagamos contrato escrito, eh, además de que solo lo podamos usar por cinco años después de que nos entregue las fotografías, se entiende que por ley solo se podrá usar en el territorio del contrato. Entonces, si el contrato es Colombia, esas fotos también solo podrán usarse en Colombia. listo. Entonces, de esto, pues digamos que la gran conclusión es contrato por escrito, señalar muy bien las actividades que están, se están cediendo, autorizando y eh, eh, el territorio eh, de, de aplicación de la misma. E inclusive, pues no lo pongo acá, también el tiempo, porque también es posible delimitarse en el tiempo. También me pueden decir, de hecho nosotros lo hacemos eh, con algunas obras que tenemos en la universidad, sobre todo de compositores musicales, porque de alguna manera, por ejemplo, en la sala patrimonial, y aquí pues una pauta publicitaria para la sala patrimonial que tenemos, porque algunas de esas obras o archivos que tenemos ahí guardados, muchas eh, de, alguna, de algunas de ellas tenemos derechos de autor, sobre otras no, pero entonces sucede que nos vienen a buscar de otras universidades o, o de orquestas, por ejemplo, y nos dicen, mire, queremos interpretar la partitura X de tal artista, de las cuales ustedes así tienen los derechos. Entonces, a nosotros nos interesa decir, mire, eso tiene una aplicación, nosotros le damos efectivamente la autorización, no vamos a decir que no, pero mire, al menos esa autorización va a estar vigente por ese evento. No queremos que después usted con esa autorización siga haciendo eh, 20.000 eventos para utilizar esa partitura. Que de hecho, pues usted la puede venir a pedir para otro evento futuro, pero, y le daremos nuevamente la autorización, pero no, no, no queremos dejar... Una autorización abierta e indefinida, ¿listo? Entonces, eso también se pacta en las sesiones o en las autorizaciones, ¿de acuerdo? Y finalmente, esto también es importante tenerlo en cuenta: la, la, la disposición de los derechos patrimoniales de una obra artística también puede ser objeto de aporte para la creación de una persona jurídica nueva. Entonces supongamos que, que nosotros somos, eh, no sé, unos escritores y queremos que nuestras obras literarias eh, vamos a crear una editorial y queremos que al momento de constituir la sociedad eh, esas, esas, esas obras sean nuestro aporte al momento de constituir la sociedad también es posible tener ese acuerdo de, de, de transferencia de los derechos patrimoniales. Entonces, a partir de la constitución de esa persona jurídica nueva que, que se constituye con los escritores socios, eh, ya los derechos patrimoniales quedan en cabeza de la, de la persona jurídica, listo, y no de los escritores. Eh, en última instancia, cuando un artista, entonces, cede sus derechos, sean totales o parciales, deja de ser dueño de los mismos. Conserva eso sí, el derecho moral, podrá seguir teniendo su portafolio, mostrar en sus hojas de vida, decir, mire, yo fui el artista que compuso esta canción, eh, no me va a enriquecer, se, se está enriqueciendo por allá eh, Maluma, Carol G, pero pues yo, eh, mire, pues eh, soy el autor de ella, listo, o igual pues les pagarán buen dinero, pero pues no, no, no, no podrá seguir disponiendo de, de eso, listo. Eh, bueno, y en este tema, finalmente, para terminar esta partecita, es necesario entender que cualquier acuerdo, eh, y esto es muy importante, cualquier acuerdo que uno pretenda hacer con un artista para que le sea toda su producción futura o que todavía no exista, es un acuerdo que es considerado ineficaz. Yo no podría coger, mira, te doy... Eh, eh, te doy 100 millones de dólares y eh, todos los libros que escribas de aquí hasta que te mueras van a ser de los derechos patrimoniales míos. Entonces, ahí en ese caso eh, es un contrato ineficaz, no tiene efectos. El artista podría decir, no, pues, no, no tengo, no estoy obligado, eh, porque la ley protege que eso no se puede hacer. ¿Listo? Para que... ...lo tengamos en cuenta, entonces ahí siempre será, digamos, lo, lo, lo, lo, lo correcto, trabajar sobre proyectos, entonces, listo, vamos a contratar a Héctor Abad, supongamos, quiero que me escriba un libro, eh, y lo va a dar de anticipo los 100 millones de pesos, por ejemplo, pero ahí básicamente no estamos trabajando sobre algo indeterminable, eh, sino que de entrada le estamos diciendo, mire, eh, mi próximo libro, que inclusive puede llamarse así o que va a ser de tal, es de, eh, negociamos y le podemos dar un anticipo. Esto pasa más, por ejemplo, en, en la industria musical, por ejemplo. Eh, eh, bueno, y finalmente, eh, los derechos patrimoniales se pueden transferir eh, por causa de muerte, en este caso, eh, en el que el artista no hubiera dispuesto en vida de sus derechos, eh, al momento de su muerte, en principio, no, los derechos no, no quedan libres, sino que la legislación permite que estos derechos patrimoniales, por regla general, puedan continuar por 80 años más desde la muerte del artista en cabeza de sus herederos. Listo. Habrá que ver quiénes son sus herederos, si tenía hijos son sus hijos, si no tenía hijos pero padres serían los padres… Y bueno, y así por, por 80 años, según pues, las reglas de sucesión, si dejó o no testamento, etcétera, etcétera. Pero al menos esta disposición busca que por ese tiempo los herederos puedan de alguna manera seguir viviendo de la explotación de sus derechos patrimoniales. Entonces, por ejemplo, eh, eh, Gabriel García Márquez murió en el 2014. Entonces, hasta el 2095. Sus herederos, pues seguramente sus hijos, sus nietos y seguramente bisnietos, alcanzarán a seguir disfrutando de tener esos derechos patrimoniales eh, en su cabeza. listo. Bajo la norma actual, ¿cierto? Pues no sabemos qué va a pasar en los próximos eh, 60 años, eh, pero pues bajo la norma actual, esa expectativa lo tienen los herederos hasta 80 años más desde la muerte del artista. ¿De acuerdo? Bueno, ¿cómo se cuenta esto? Esto es muy importante porque eh, una vez cumplidos esos 80 años, las obras ingresan al llamado dominio público. Cuando una obra ingresa al, al dominio público, quiere decir, me vuelvo acá nuevamente, quiere decir que la reproducción la puede realizar cualquier persona, la interpretación, la radiodifusión, comunicación, traducción, etc., cualquiera de estas actividades son libres, no hay que pedir permiso, eh, entonces pensemos en el Quijote de la Mancha, cualquiera de nosotros puede mm, eh, reproducir en impresoras o en cosas más sofisticadas, ejemplares del Quijote y salir a venderlos, por ejemplo, sí, no hay que buscar quiénes son los herederos, ni al Ministerio de Cultura Español, ni al colombiano, nadie, yo puedo hacerlo y obviamente esto impacta que lo, esto pues uno lo ve pues en el mercado real que el valor de esas obras artísticas que ya están en el dominio público por ejemplo en el mercado editorial son libros más económicos eh, pues si son de, de el, en el mismo español cierto en estos días eh, me encontraba con con un libro que está en el dominio público en su lenguaje en su lenguaje original creo que era el inglés pero que la traducción eh, y esto es muy importante que también la, la traducción se protege, ¿cierto? Entonces, si por ejemplo yo traduzco un libro que fue escrito, eh, de la, de escrito en 1878 por, por poner un ejemplo y el artista murió en 1900, ¿listo? O sea que esta obra entró en el dominio público en 1980 en Colombia. Listo. Entonces quiere decir que aquí en adelante, hasta hoy en día, cualquiera puede reproducir esa obra, ojo, en el idioma original. Listo. Si alguien por acá en el 2015 dijo, bueno, es que ese libro nan, nunca nadie lo tradujo al español y hace un esfuerzo bien bacano para hacerlo. Entonces, acá, esa traducción le va a dar al traductor unos derechos sobre esa traducción. No sobre la obra, porque, y no puede impedir que otros más la, la traduzcan, por ejemplo. Entonces, si, si es un libro que se está vendiendo súper bien al español, eh, la editorial de la competencia podrá mandar a encargar otra traducción para empezar a venderla también desde el 2016. Pues ese, es, ese, es, ese es el tema. Cualquiera podrá traducirla y también ponerla en el mercado. Pero sobre esta traducción en particular, no es que cualquiera pueda decir, mire, es que usted, gracias, tradujo el libro que está en el dominio público y, y, y podemos eh, reproducir esa, tradu esa traducción. Ahí sí vamos a tener serios problemas y por eso uno también se encuentra entonces ya libros que están en el dominio público en su lenguaje original, pero que recientemente fueron traducidos al español. Y entonces ahí hay que aclarar que esa versión traducida no está en el dominio público, porque hay unos derechos, que se le, derechos de autor que se le reconocen al traductor. ¿De acuerdo? bueno eh, Preguntas, inquietudes hasta el momento. Vamos bien. Bueno, entonces, ¿me pueden...? teniendo alguna pregunta, César? No, no, respondiendo a, a Santiago que vamos bien, es que no hay preguntas hasta acá. Perfecto. Bueno, entonces, entonces mmm, pasemos ahora eh, a hablar un poco eh, de algo que seguramente muchos de ustedes se han preguntado y es bueno, ¿desde qué momento se tiene la protección de los derechos patrimoniales? Entonces, la protección de los derechos patrimoniales es inmediata al momento mismo de la creación o materialización de la obra. No es necesario eh, realizar ningún trámite de protección o de registro. Entonces Héctor Abad, cuando termina su novela, desde ese mismo momento por ley, ...tiene la protección en Colombia, inclusive en, en todo, casi todos los países del mundo, porque digamos que en, en materia de derechos de autor, Colombia eh, es parte contratante del convenio de Berna, que es como el, la norma internacional que otorga la protección de los derechos de autor, que está en casi todos los países del mundo, eh, algunos pues contratantes con algunas reservas, pero digamos que en esencia esto garantiza que así como Héctor Abad, desde el momento que le pone el punto final a su libro, no solamente tiene los derechos de autor en Colombia, sino también en Estados Unidos, en Nicaragua, en España, en Brasil, etc. Entonces, bajo esa idea, no es necesario que los artistas eh, se metan a realizar ningún tipo de trámite, el fotógrafo, el músico, el escritor, el escultor, eh, pues porque pues bien metidos que están en su mundo artístico, pues mal haríamos en confundirlos más con estos temas de, de tener que ir a registrar sus obras. listo No obstante, es eh, cuando mencionemos dos cosas. Primero, el registro, eh, hay un registro efectivamente en Colombia eh, y en muchos países del mundo, ...que se realiza frente a entidades públicas, en el caso de Colombia existe una entidad pública... ...que se, posiblemente no sea muy conocida, que es la Dirección Nacional de Derecho de Autor. Es una unidad administrativa especial, así como lo es la DIAN, ¿cierto? Es lo que, como la DIAN nos, nos cae peor y, y, nos, y nos afecta al bolsillo, esa la conocemos todos, ¿cierto? Pero la, la, la, la Dirección Nacional de Derecho de Autor es pues, casi que de igual de importancia en la estructura del Estado... Básicamente tiene varias funciones, eh, promover, crear políticas de protección de los derechos de autor y básicamente tiene dos funciones muy, muy bonitas. Una de ellas es llevar a cabo el registro de las obras artísticas en Colombia, eh, entendiendo que no es obligatorio, eh, sino que es algo opcional que los artistas pueden eh, tener como un mecanismo para registrar las obras y tener medios de prueba, para poder, digamos, hacer valer sus derechos con posterioridad. Ya voy a explicar un poquito más ese, ese detalle. Y la otra función eh, que tiene la Dirección Nacional de Derecho de Autor, eh, también en, recientemente asignada en, la, en, en el 2012, y es que se le da funciones jurisdiccionales, es decir, eh, cuando un artista considere que está siendo vulnerado sus derechos eh, morales o patrimoniales, podrá acudir a, a esta instancia para radicar directamente allí la demanda y obtener una rápida, digamos, indemnización si fuera el caso. Entonces, eh, esto es súper bueno porque en lugar de tener que ir a un juzgado que son, digamos, supremamente congestionados, en los cuales un proceso puede demorarse no menos de tres, cuatro años en primera instancia, eh, la Dirección Nacional de Derecho de Autor, que conoce exclusivamente conflictos relacionados con el derecho de autor, pues está demorando pues, un año, y sí, mucho. Eh, y obviamente los, las personas o los jueces, los que actúan como jueces allí, eh, obviamente tienen todo el conocimiento de, del derecho de autor, mientras que si acudo a, la juris, a los jueces de la República, es un juez que que no pues de, conoce muchos temas, es de contratos de arrendamiento, de que si incumplió o no el contrato, que si el título, valor, el pagaré, etcétera, un montón de cosas, que entonces para muchos jueces posiblemente el derecho de autor sea como una ciencia exótica, entonces también sea peor, listo. Y esto es bueno porque también hemos visto que desde que salió esta norma ha habido más conciencia de algunos gremios, de artistas y, y, y en general de la, para acudir a estos eh, estamentos. El único, digamos, lunar de esta disposición es que eh, la Dirección Nacional de Derecho de Autor está domiciliada en Bogotá para estas funciones jurisdiccionales, entonces casi que nos toca pues adelantar todo desde la ciudad de Bogotá. Eh, pues que bueno, tampoco es que sea el fin del mundo pues porque en pues, una, una aerolínea bajo costo pues uno va a las audiencias y es que hay que ir pues aunque ya también con, con la pandemia ha servido también para virtualizar y, y, y que se permitan eh, ciertas audiencias de modo no presencial, pero bueno, es otro tema ya más específico eh, pero bueno, entonces hablando un poco del registro el registro es opcional no es obligatorio y a, aquí es bueno aclarar que el registro no consiste en que la obra va a quedar pública yo les muestro, aquí lo tenía eh, con la universidad pues nosotros hemos registrado varias obras eh, principalmente registramos eh, los programas de computador que bueno, esto es, eh, esto es no lo hemos mencionado en esta, en esta sesión pero los programas de computador o las aplicaciones web eh, se protegen también por el derecho de autor eh, eh, entonces eh, pues es, es obviamente ustedes saben tenemos una carrera de ingeniería de sistemas eh, emprendimientos de estudiantes, bueno etcétera proyectos de investigación en los que se elaboran programas de computador entonces digamos que nosotros como prioridad de nuestros propios derechos patrimoniales registramos casi que por política los, los programas de computador y también algunas pues que la, las publicaciones que emite o saca adelante el fondo, bueno, la editorial EAFIT. Entonces, ¿qué, ¿en qué consiste el proceso? El proceso termina en este documento que les estoy mostrando acá. Vemos que pues, es un documento en el que se certifica el registro de obra li literaria editada. En este caso los autores son Mauricio Vélez. Eh, eh, bueno, este no tiene coautoría, fue una obra de él exclusiva. El titular del Derecho Patrimonial es la Universidad de Afit, el editor es la Universidad de Afit, el impresor es la Universidad de Afit. Eh, título de la obra, los desdoblamientos de la palabra, eh, bueno, quedan como en general los datos, pues, como de, de las obras, año de creación, el, el depósito, bueno, eh, la edición, bueno, y otras particularidades, el solicitante pues yo actué como apoderado de la universidad en ese momento y ya miren que termina con la firma. Esto es el documento que certifica que esa obra escrita por el profesor Mauricio Vélez quedó registrada en la Dirección Nacional de Derecho de Autor con este numerito de acá. ¿Esto qué esto significa? No que cualquiera, vaya, eh, cualquiera de ustedes vaya a la Dirección Nacional de Derecho de Autor y diga... Mire, yo quiero ver, leer esa obra que AFID registró que es autoría del, del profesor Mauricio. La dirección le va a decir a esa persona, mire, esto está registrado acá, pero el hecho de que esté registrado no quiere decir que sea público. Usted no, no, no puede sacar una copia. Si, si el libro es comercial, vaya, cómprelo en una librería, pero conmigo se equivocó. Palabras más, palabras menos. Entonces el registro nos permite a nosotros saber que por allá quedó registrado y que si el día de mañana supongamos que otra persona esté eh, vulnerando los derechos de esta obra y queramos iniciar acciones legales, pues tendremos como demostrar que esta obra desde el 16 de enero de 2019 eh, fue registrada y quedó digamos, evidencia de un ejemplar digital eh, en la Dirección Nacional de Derecho de Autor, y podemos solicitar que se compare. Entonces, si, el otro, si la otra parte infractora no tiene cómo demostrar, posiblemente lo pueda hacer, pero no tendrá en este caso cómo demostrar eh, que esa obra existía antes del 2019, porque ahí nos, se nos devuelve la, la pelota a nosotros. Si nosotros decimos, no, mire, es que esta es una obra original del profesor Mauricio Vélez, tanto así que la registramos... En el 2019, pues a pesar de que era una obra del, del 2001, o sea que ahí tuvimos casi 18 años sin, eh, sin un registro. No es que lo, nos equivocamos y, y arriesgamos nuestros derechos, no, pues recuerden que no registrar una obra no es, no es, eh, no es malo, es, es un tema probatorio. También AFI registra mucho los libros y aquí pues hablando en el sector educativo, porque pues tenemos convocatorias de grupos de investigación eh, y, y, de, y de carrera pues de investigadores a los docentes en el CIVILAC, en Minciencias y para algunas de estas obras sobre todo para software para libros entiendo no lo pide piden más es pues, el el ISBN certificación de que fue fruto de una investigación etcétera otras cosas pues que si les interesa a los profes que están acá conectados eh, con la vicerrectoría de descubrimiento, pues lo, lo, lo, ya ustedes lo tienen súper claro, si no lo podemos seguir, a, eh, pues eh, obtener unos espacios. Pero entonces, eh, el tema es que si básicamente con este numerito uno puede acreditarlo a Minciencias para sumarle a esa producción académica eh, que nos reconozca Minciencias. Mm. Y esto es, esto es el registro, o sea, no, no es otra cosa, es algo muy sencillo, es un trámite muy fácil de hacer, eh, un artista pues, que nos esté viendo en este momento lo invito pues, a que ingrese a la página de la Dirección Nacional de Derecho de Autor, solamente tendrá que registrar sus datos personales, no tiene ningún costo, y el registro es muy sencillo, básicamente eh, allá encontrará un formulario donde les pide esta misma información que termina, estar, termina vacía acá en este certificado, que es decir, quiénes son los autores, eh, quién fue el editor, quién tiene derechos patrimoniales, eh, cómo se llama la obra, si tiene ISBN, etcétera, ¿cierto? Son es un formulario muy sencillo, solamente se diligencia, se anexa copia digital de las obras, si es un libro, si es un software, si es una obra pictórica, etcétera. Y eh, una vez envíe, la Dirección Nacional de Derecho de Autor tiene más o menos 15 días hábiles para entregar este soporte. Y ya este es el soporte de que efectivamente ese libro quedó depositado y lo tiene la Dirección Nacional de Derecho de Autor allá en un archivo digital que ellos tienen. ¿Listo? Entonces, bueno, ¿para qué nos sirve el registro? Para medio probatorio para una infracción, pero también eh, en el caso de acá que estábamos hablando de la, de la sesión de derechos, eh, es necesario ese registro para que el nuevo dueño pueda actuar posteriormente y ejercer los derechos. Listo. Entonces supongamos que eh, una editorial le compra los derechos a, a un escritor, eh, entonces ese contrato también se registra en la Dirección Nacional de Derecho de Autor eh, y digamos que si el día de mañana me va a demandar la editorial y no el artista, uno pensaría que uno dice no, mire, pero es que los derechos de autor los tiene el escritor, usted por qué me está demandando a mí. Entonces, la editorial, para que no haya ningún problema, eh, previamente, en esos casos de, de, en los que haya adquirido por una sesión, contrato de prestación de servicios o contrato de trabajo, los derechos de una obra, eh, está obligada a registrarlos sí o sí en la Dirección Nacional de Derecho de Autor. ¿Listo? Bueno, miremos ahora, Vamos a volver acá otro segundo, eh, en el tema de los derechos patrimoniales. Entonces, el que los tengas el que autoriza la reproducción, interpretación, todas estas actividades, pero entonces la ley permite que esta gestión de los derechos patrimoniales se realice de dos maneras. A través de una gestión eh, individual en la cual el artista se representa a sí mismo o puede eh, voluntariamente el artista o el titular de los derechos puede asociarse a una sociedad de gestión colectiva de los derechos. Esto es importante porque nosotros, como usuarios de obras artísticas, literarias, fotográficas, etc., eh, está, esto es muy importante porque eh, saber quién gestiona la obra nos va a permitir saber frente a quién tenemos que acudir, si frente a la, al mismo artista titular de los derechos o a una sociedad de gestión colectiva. Entonces aquí cuando hablamos de sociedad de gestión colectiva, son, eh, no son sociedades que recolectan impuestos, muchas veces uno las asocia como un pago inevitable que uno tiene que hacer. Entonces, hey si estoy haciendo una obra audiovisual y quiero usar una canción musical, no necesariamente eh, tengo que ir a Saico, es una de las sociedades gestoras, eh, inclusive pues hay muchos artistas que no estén afiliados a Saico. ¿Por qué? Porque no está, estar o no en SAICO es una decisión de cada artista. Inclusive, pues, hay unos requisitos que si no los cumplo para estar en SAICO, pues, así quiera estar, no, no, no, no me van a afiliar. ¿Listo? ¿Esto qué quiere decir? Que posiblemente, entonces, dependiendo de la obra y del artista, sepamos si debemos ir al artista o en caso de que haya así eh, haya, digamos, delegado la representación de sus obras en Saiko, ahí sí, ya no podemos acudir al artista, esto es muy importante, sino a la sociedad de gestión colectiva, en este caso Saico. listo. Entonces, pongamos un ejemplo, solo hipotético, supongamos que quiero usar una canción de, de Juanes, listo, para incorporarla en una serie web. Entonces, eh, supongamos que Juanes se afilió a Saico, entonces, en vez de tener que ir a buscar a Juanes, a su manager, o al, al tío, a la tía, a la mamá, al papá, eh, tengo que buscar realmente, legalmente, para tener la autorización correcta, a Saico. Listo. Porque si no, no lo hago con Saico, eh, tendré problemas. Que de hecho, pues, con esto fue un caso pues, muy parecido que tuvimos acá en la universidad, que lamentablemente los estudiantes se confiaron porque conocían al manager del artista, y de bacanería, pues hablaron con el manager. El, manier, el manager les dijo: Sí, hablé con el artista y él los deja usar la canción para la serie web. Grave error, porque el artista, eh, bueno, no, no, no es, eh, a pesar de que no estaba en psycho, esa canción sí era, eh, la, eh, la productora eh, eh, sí estaba, digamos, eh, sujeta a un contrato de representación, más por este lado y ahí digamos que, que se vieron eh, sujetos a, a hacer un pago. Y entonces ellos se defendieron, no, mire, es que el manager eh, nos autorizó. Entonces las sociedades de gestoras son muy cuchillas con eso, y dicen, mire, no importa si, si lo autorizó directamente el artista, eh, el, el artista al, al hacer un contrato de afiliación a la sociedad de gestora, ya pierde el control de esas obras. listo Eso es muy importante para tenerlo en cuenta. Lamentablemente, aquí viene otro punto que en nuestra legislación le falta algún desarrollo, las sociedades gestoras no están obligadas a, a, a ser transparentes en cuanto al repertorio que representan, ya sea a SAICO, ASIMPRO o las demás que tenemos acá. Eh, entonces muchas de ellas se aprovechan de cobrar derechos, pues no, digamos, no lo pongamos de mala fe, pues simplemente dice listo, si usted quiere, pagar los derechos por usar música en una serie web, yo le cobro tanto. Y realmente uno va a darse cuenta después, eh, puede que esa canción o alguna de las canciones no, no hacían parte del, del portafolio real de Saico. Entonces ahí hay un tema que, que le falta, le falta desarrollo, eh, y todavía, desafortunadamente no es muy claro, si tenemos la plena certeza que la obra no está... O el artista no está afiliado a una sociedad gestora solo con esa completa certeza ir y negociar directamente con el artista pero si el artista nos dice mire no yo estoy en psycho buena Simpro eh, ya eso básicamente así seamos los hermanitos del artista el vecino etcétera ya es no podemos seguir negociando con él listo sino con la sociedad gestora y puede suceder también aquí que eh, aún en el caso de gestión individual eh, que el artista pues no esté dispuesto a estar negociando porque pues ah, no, no, no, no, no, no se concentraría para seguir siendo artista, por ejemplo, en el caso de la música. Entonces, eh, estas entidades firman poderes para que otra persona lo represente y, y entonces ahí uno tiene que saber también quién es el apoderado para ir a negociar. Repito, esto, esto lamentablemente... Pues no es muy transparente, uno le toca con mucha antelación hacer estas búsquedas, averiguar bien quién tiene los derechos, quién no, para pagarle realmente a todos los que corresponde, eh, dado el caso, si se tiene que hacer un pago, porque si realmente en última instancia si le pago a Saiko y, y una de las canciones no, no está representada por ellos, no me exonerará de responsabilidad, de, el, de tenerle que pagar los derechos a ese, al dueño de esa canción, eh, diciéndole, mira, pero es que yo ya le pagué a Saiko. Ese artista me va a decir, sí, pero es que yo no estoy afiliado a Saiko. Venga, páguelo Entonces, ahí obviamente ya uno tendrá que decirle, Saiko, vaya, pues, solucione el problema porque usted me cobró por algo que usted no tenía, vaya, vaya páguele al artista. Eso es lo que pues, debería pasar normalmente y las sociedades gestoras, en teorías, dicen que lo hacen o lo harían. Pero, pues, no quiero estar ahí, pues, para averiguar si, si lo van a hacer o no. Bueno, entonces, las sociedades gestoras eh, son sociedades privadas, no son sociedades públicas, repito, no, no, no, pues no están cobrando un impuesto por el uso de obras artísticas, eh, son sociedades privadas que reúnen a un grupo mínimo de artistas, me puede estar fallando el... El, el número exacto, pero creo que son no menos de 25 artistas. Entonces, en teoría, si yo reúno 30 artistas, por ejemplo, 30 fotógrafos, podría ir a SAICO, eh, perdón, es que a SAICO, podría ir a, a la Dirección Nacional de Derecho de Autor y crear Sociedad de Gestores de Fotógrafos, o un gremio de fotógrafos. Y casi que ese gremio de fotógrafos que es de gestión colectiva podría estar detrás de medios de comunicación, eh, cobrando por el uso de las fotografías, aunque muchas de ellas posiblemente no sean de los fotógrafos que represente. ¿Listo? Entonces, eh, estas son las que tenemos existentes en, en Colombia, seguramente las más conocidas son Saico, que agrupa a los autores y compositores de obras musicales, Asimpro eh, representa al productor del fonograma, es decir, la empresa que pone toda la infraestructura o tecnología para producir el, el trabajo musical, pensemos en un Sony, por ejemplo, tenemos un centro de derechos reprográficos que representa a, a los escritores o a las editoriales, eh, de hecho, pues acá recientemente la universidad este año hizo un contrato de licencia, eh, para que tu, los profes y los estudiantes en, en uso de sus actividades académicas con la universidad puedan reproducir fragmentos, ojo fragmentos no, toda, la totalidad de las obras escritas eh, que estén en Colombia. ¿Listo? Entonces, muy interesante, algo, algo que, que teníamos un limbo, entonces aquí el profesor puede escanear el capítulo del libro que es necesario para la clase, enviarlo por Teams o por interactiva para que los estudiantes lo lean. Listo. Eso ya está amparado en una licencia. Si quieren conocer más detalles de la misma, pues eh, eh, se pueden comunicar con nosotros en el futuro o, o con la gente de la biblioteca. ¿Listo? Bueno, y tenemos otros pues, que son ya más, más, eh, más desconocidos, EGEDA para los derechos de productores audiovisuales en Colombia de algunos, porque, por ejemplo, aquí realmente las grandes eh, productoras audiovisuales no, no están afiliadas, entonces reúnen solo como muy poquitas, pues entiendo. Esta es muy nueva, actores, constituida en el 2011, a partir pues también del reconocimiento de la ley Fanny Mickey, la ley Fanny Mickey pues, le, le otorga a los actores un derecho sobre su actuación, entonces, hoy que está lamentablemente, bueno, no sé si lamentablemente, que uno ve que eh, reeditan y vuelven a lanzar telenovelas o series en canales nacionales, eso, eso, eso obliga a las productoras y a los canales a reconocer nuevamente unos derechos económicos a favor de los actores. Y actores, que bueno, se llama la, la sociedad gestora, está detrás de ellos velando para que se recojan esas esos pagos eh, eh, nuevamente. Bueno, directores audiovisuales y redes, bueno, son cosas eh, ya más específicas. Y eventualmente para ciertos eh, negocios, sobre todo para establecimientos de comercio abiertos al público, como restaurantes, tiendas, etcétera, eh, Saico y Asimpro unieron fuerzas, y eh, eh, y tiene la organización Saiquasimpro. Entonces Saiquasimpro simplemente es una entidad recaudadora eh, que simplemente de, redistribuye los ingresos que le cobra a los pobres comerciantes por usar obras musicales. Listo. Mm, en derechos patrimoniales, entonces había una nueva tendencia en que, eh, como les decía acá, vamos a volver otra vez acá, el titular de los derechos es quien autoriza su reproducción, interpretación, ejecución, pero hay nuevas tendencias, entre ellas la más famosa son los Creative Commons, que no es que se trate de una excepción al derecho patrimonial, no es que allí no apliquen los derechos patrimoniales, lo que pasa es que estamos frente a situaciones en las que los titulares de los derechos dan permisos anticipados para el uso de sus obras. Entonces, en lugar de tener que ir a buscar a SAICO, en lugar de tener que ir a buscar al artista, ya sea en gestión individual, eh, por ejemplo, eh, el artista mismo da la autorización general. Dice, miren, yo voy a permitir que cualquiera de ustedes eh, en Colombia reproduzca esta obra, siempre y cuando no tenga fines económicos y no la vaya a modificar, no obras derivadas. Listo. Eh, entonces eh, eso, eso, eso permite que anticipadamente los artistas que busquen darse a conocer, usualmente son obras que no son muy conocidas y son artistas que quieren ir penetrando poco a poco eh, en, la, en la memoria colectiva de los consumidores artísticos, eh, entonces en ese caso eh, están dando anticipadamente la, la autorización, no es otra cosa, es, es, no es que no tengan derechos de autor, porque de hecho ellos podrían cambiar esa autorización. Por ejemplo, supongamos que yo pongo una canción para que sea descargable libremente por todos, inclusive puedo decir que se use con o sin fines comerciales, pero el día de mañana que me vuelva súper estrella porque me descubrieron y ya me volví súper famoso, podría decir, no, mire esa canción, ya, ya no está abierta bajo una licencia Creative Commons, de ahora en adelante, si usted la quiere descargar, pague tanta plata en la tienda virtual. Listo. Bueno, los, lo, los derechos patrimoniales no son derechos absolutos. Simplemente acá no, no vamos a entrar en detalle, pero pues es algo que también ustedes eh, están diciendo. Bueno, si yo soy el dueño de los derechos patrimoniales de una obra artística, pues cualquier uso de un tercero debe contar con mi autorización. La respuesta es no. Eh, habrán usos que estén tolerados de obras sin autorización eh, y es lo que conocemos como excepciones y limitaciones a los derechos de autor que buscan promover eh, los derechos de acceso a la cultura y, a, y, al, y al conocimiento que también son muy importantes pues, en, en un Estado democrático como el colombiano. Mm, por mencionar algunos, por ejemplo, el uso de obras para fines de parodia, el uso de obras para citarlos, el, las, algunas reproducciones que se pueden hacer con fines educativos, en instituciones educativas, que mal harían tener que pedirse permiso, porque entonces si no se puede hacer, pues muchas universidades tendrían que cerrar, porque no tendrían la capacidad de, de, de, de, de, de, de pagar para tener una autorización para usar esas obras eh, en sus actividades educativas. En fin, hay varias más eh, que no vi en el caso, pero pues aquí necesario es entender que estas excepciones y limitaciones están diseñadas para que no afecten la normal explotación de la obra, así lo exige el convenio de Berna. Eh, pues dice en teoría, mire, si usted es Héctor Abad y, y el profesor de literatura tiene que poner a leer justo este capítulo porque van a analizar la estructura de la narrativa de los libros de Héctor Abad, pues eh, usted no va a dejar de vender menos libros porque alguien está accediendo a un capítulo de una obra que no está siendo reproducida totalmente. Listo. Eh, entonces ahí es donde tenemos que ser muy cuidadosos de cumplir con las excepciones y limitaciones eh, por eh, no reproducir libros completos, porque ahí ya se desbordaría la actividad educativa y ahí sí tendríamos que decirle al estudiante: vaya, alquile el libro en la biblioteca, lo presta, o si tiene cómo comprarlo, pues compre pero no le podemos fotocopiar, ni escanear, ni mandar el libro completo. ¿Listo? Bueno, eh, adicionalmente a los derechos patrimoniales, tenemos que tener en cuenta que podemos encontrarnos con unas protecciones adicionales que la ley concede a los titulares de los derechos patrimoniales, y es la posibilidad de eh, establecer medidas tecnológicas de protección en las obras artísticas. Esto sucede sobre todo en aquellas que tienen, digamos, una aplicación en el mundo digital. Pensemos en, en libros digitales, en, en, en canciones, eh, grabaciones de, en archivos de computador, ¿cierto? En videojuegos. ¿Y en qué consisten las medidas tecnológicas de protección? Básicamente, guardando la analogía, háganse de cuenta, es el, el alambrado... Eh, con púas, el alambre de púas en, en, que rodea una propiedad privada, ¿cierto? Básicamente tiene la finalidad de, de proteger, que no cualquiera se me meta e invada mi terreno. Las medidas tecnológicas de protección, eh, siguiendo esa analogía, son medidas que buscan que eh, una persona no pueda fácilmente reproducir eh, o distribuir sin autorización eh, el, uso, el uso de una, de una obra. Así, así, pues por ejemplo, pues todo lo, hemos seguramente comprado libros digitales o, o, o, o, alquila, o prestado en las bibliotecas de la, de la universidad, que tiene un catálogo muy bueno. Eh, y esos tienen unas medidas tecnológicas de protección para que uno pueda descargar el archivo y quedar con el archivo. Entonces, si por ejemplo el libro digital lo presté en la biblioteca y, y es, se habilitó hasta el 25 de agosto, e ingreso nuevamente al aplicativo que me permite leer ese libro, el 26 de agosto ya no me lo va a dejar leer. Tendré que ingresar nuevamente al, al, a la plataforma y volver a prestar el libro digital. Si por alguna razón soy un superhacker, un ingeniero de sistemas, y logro tener un mecanismo para que pueda descargar el libro y quedarme con un PDF, ahí no solamente estoy violando los derechos de autor, sino que estoy violando las medidas tecnológicas de protección. listo. O por ejemplo, el caso de los videojuegos, cuando muchas veces eh, eh, se hackean las, las, las, eh, las consolas de videojuego para que puedan ser eh, capaces de reproducir videojuegos que no son originales. Entonces, en esas situaciones... Eh, Repito, además de una violación al derecho de autor, se está violando esas medidas tecnológicas que su legítimo titular pudo eh, implementar y decidió implementar, eh, y esto da lugar a que no solamente se tenga que hacer enfrentar todo el tema de violación de, de derechos de autor, sino que también las eh, la, la, la violación de las medidas tecnológicas también son, constituyen una infracción por sí misma, es decir, el solo hecho de violar medidas tecnológicas de protección o comentar o introducir mecanismos o implementos que busquen fomentar esa, estas, estas medidas tecnológicas, eh, por ejemplo, en Colombia es un delito separado que está penado de cuatro a ocho años de prisión. ¿Listo? Eh, por ejemplo, pasa mucho con con las empresas, aquí los, los más eh, judicializados por este tipo de infracciones son los que venden, por ejemplo, antenas satelitales piratas, que son capaces de coger eh, 20.000 canales, pero esas son, son medias tecnológicas que buscan evadir unos derechos que tienen unos distribuidores autorizados para poder negociar los derechos de esos canales. Es uno de los más, digamos, judicializados por este tipo de infracción de medidas tecnológicas. Pero también nos puede suceder a nosotros, muchas veces compramos eh, eh, canciones, archivos que vienen con unas medidas para que solo funcionen en un computador. Entonces, eh, realizar cualquier hackeo del archivo para que violar esa medida tecnológica también sería una infracción. Eh, eh, no propiamente al derecho de autor, sino propiamente a la medida tecnológica de protección. Y esto es relativamente nuevo, esto la ley colombiana lo estableció apenas hace un par de años. Bueno, vamos a hablar eh, adicionalmente a los derechos de autor. La legislación colombiana también establece unos derechos conexos, eh, que son como unos hijitos de los derechos de autor a ciertas personas en específico, que son diferentes a los derechos de autor. Y ya con esto pues vamos terminando. Eh, los derechos de autor, entonces recuerden, se le reconoce al, al escritor, al fotógrafo, pero en relación con ciertas personas o industrias eh, hay unos derechos adicionales, estos son los derechos conexos. Entonces el caso, tenemos aquí los tres casos, el primero es el de los intérpretes o ejecutantes de obras, eh, que por solo su interpretación o ejecución tienen un derecho, el caso más conocido es de los actores o de los músicos, que pues, no necesariamente, por ejemplo, el caso de los actores es, ellos son los que escribieron el guión, eh, algunas veces no son los directores de la película, sino que es alguien que le da vida a un personaje que alguien más escribió y que alguien más está dirigiendo. Entonces, eh, la ley colombiana, sobre todo la ley Fanny Mickey, establece que ese intérprete tiene un derecho... Eh, sobre esa interpretación y que debe ser reconocido pues en cada eh, eh, emisión o reemisión de esa, de esa obra audiovisual, pues a, tanto así que podrá seguir reclamando unos derechos económicos, eh, el por solo hecho ser actor, listo. Eh, y si es director, súmele adicionalmente los derechos de por ser el director, etcétera, listo. Y tenemos también los productores de... Grabaciones tienen un derecho exclusivo por ser el productor de un fonograma, por ejemplo, eh, adicional al derecho de autor. Entonces, por eso es que muchas veces me vuelvo acá un segundo. Muchas vemos, muchas veces vemos al final de una película colombiana o de un programa colombiano dicen música autorizada Saico y Asim. Quiere decir que por un lado obtuvieron la autorización de los compositores colombianos. Eh, o de los compositores, porque también hay, bueno, no necesariamente colombianos, ahí pues iba a meter la pata, Saico también tiene convenios de reciprocidad eh, o estas instituciones con las equivalentes de otros países, listo, entonces Saico también te termina cobrando por, eh, si hace un contrato con la sociedad gestora de España, entonces te, te recauda y cobra en nombre de los españoles, por ejemplo, y viceversa, si un artista colombiano suena en España, pues a través de la sociedad gestora española esa plata termina llegando a Colombia. Eh, pero bueno, está diciendo que, la, que muchas veces uno ve, al final, música a Saico y a Simpro. Entonces pues quiere decir que realmente se le pagó al autor y por el otro lado se le pagó al productor del fonograma. Se le pagó realmente a dos personas diferentes, no a la misma persona. Listo. Y esto es lo que hoy en día genera pues, más disputas con los derechos de autor eh, pues, porque realmente pues, uno dice no pues, además de pagarle al autor porque le tengo que pagar también a, a alguien que pues, produjo el, el CD o la grabación que posiblemente eh, ha tenido la oportunidad de recuperar económicamente eso. Entonces actualmente nada que hacer. La ley le reconoce ese derecho eh, al productor de la grabación. Entonces muchos artistas pues aprovechando que las tecnologías son más democráticas para la producción de, eh, por ejemplo, grabaciones de, de composiciones musicales, ya uno encuentra que hay, hay agrupaciones musicales que deciden producir su propio trabajo musical sin tener que hacer un contrato con estas grandes disqueras para tener también no solamente los derechos de autor sobre la composición, sino también los derechos conexos sobre el fonograma. Y por último, también uno, eh, tienen un derecho conexo los organismos de radiodifusión sobre las emisiones eh, que ellas emiten. Eh, allí tenemos por excelencia el caso de las emisoras eh, o de los canales de televisión, que no es que tengan un derecho de autor, sino que tienen un derecho a que su señal no sea, eh, no sea eh, digamos, reemitida sin autorización de, de, de un tercer, de, de ellos mismos, perdón. Bueno, y por último, es lo mismo lo que le estoy diciendo, hay una independencia del derecho de autor con el derecho conexo. Entonces, si nosotros queremos usar, por ejemplo, vamos a, volvamos al ejemplo de la serie web, queremos usar una, una canción de un artista eh, que es de su composición, pero que esa canción está grabada por, por una productora, eh, por una, eh, un estudio, una, una disquera entonces no bastará con obtener la autorización del autor. Si quiero utilizar esa misma pista dentro de mi serie web, tengo que ir y negociar también el uso de, de la incorporación de esa grabación con la productora o quien represente a la productora, ¿cierto? Porque también las productoras, aquí eh, me devuelvo un poco, no todas están, así como hay autores y compositores que no están afiliados a Saico, hay productoras que no están afiliadas a Simple. Entonces, mejor dicho, esto termina muchas veces siendo un dolor de cabeza porque entonces ya es complicado saber si el autor está en Saico o no. También después tengo que buscar si la, si la productora eh, del fonograma también está o no en Asimple. Y, y, y, y son dos, ahí digamos para esos efectos son dos empresas o dos entidades completamente diferentes. Entonces, bueno. Eh, con esto pues nos pasamos un poquito, creo que vimos pues como las bases como fundamentales a la hora de, de entender un poco como los derechos de autor en, en las industrias creativas, obviamente sobre esto podemos tejer e hilar más fino, eh, hay un montón de normas específicas, pero, pero bueno, con esto creo que podemos tener como una base muy importante para pues, seguramente no meter la pata y decir, ojo, es que aquí tengo que entonces buscar eh, al autor o tenemos que buscar a la productora o hay que obtener una autorización y yo creo que desde que eso lo tengamos ahí como muy, pen, muy claro, eh, repito si es algo de la universidad, de los profes o inclusive de los estudiantes pues eh, ya saben en la universidad tenemos una secretaría general eh, está conformado por un, por un cuerpo de, de, de abogados que les podemos pues, asesorar en detalle para cada uno de los proyectos pues precisamente para que pues la institución no vea comprometida su responsabilidad, pero si es un ejercicio académico tampoco la idea es que los estudiantes queden ahí como comprometidos por, por no saber bien eh, estos, estos asuntos. Igual pues espero que esto, esto se pueda difundir eh, con el tiempo. Esta charla pues espero pues que, que eh, tenga pues, pues un acceso posterior por, por un público más amplio. O repetimos, pues no hay problema, para eso estamos. Y, y, y bueno, muchas gracias a ustedes por, por invitarnos a estos espacios. Muchas gracias, José, José. Los ruidos de fondo, los pájaros. No los yo estoy aquí preocupado porque están taladrando en un apartamento arriba, entonces estoy aprovechando <risas> el momento previo. No sé si de pronto haya preguntas de los asistentes. De mi parte hay una pregunta que me parece, digamos, que alrededor de lo que tú planteabas, hay un tema específico que es la música, habiendo estas, estas instituciones que son, digamos, que, las que vinculan como Psycho y Asimpro. Supongamos que un autor, un, un, un músico, está vinculado a, a Saiko, eh, pero yo le voy a pagar sobre lo que sería, por ejemplo, yo quisiera que trabajar con él para una producción a futuro, no, una canción que haya registrado antes, eh, igual tocaría hacerlo a través de Psycho. ¿O ya se puede, digamos que para una producción futura, negociar con él? Bueno, sí, las sociedades gestoras también permiten que los artistas eh, eh, eh, establezcan qué obras de su portafolio también ingresan a ser representadas. Entonces podría darse el caso de, de ese músico que dice, mire, todas mis obras pasadas están en Saico, pero las futuras no quiero que me las represente Saico. Eso dificultaría aún más el tema, eh, porque posiblemente a Saiko no tenga clara esa información. Muchas veces, repito, no son para nada transparentes eh, en el tema de decir qué horas en particular representan. Eh, entonces, pero si tenemos plena certeza de que, inclusive pues, hablando con el artista, él nos dice: Mire, yo expresamente excluí que esas canciones estuvieran representadas por Saiko, pues hacemos directamente el contrato con el, con el artista. Ya, pero debe quedar explícito, digamos, que en el contrato que se haga de que él claro. declara que ese sí, material nuevo no va a estar vinculado a Psycho, por ejemplo. Y hacerle firmar algo, decir, mire, usted eh, eh, declaro que esas canciones yo tengo el poder de disponer y representarlas, me hago responsable de cualquier perjuicio, si llega Psycho u otro a, re, a demandarlo a usted, yo salgo en su defensa, cierto, un contrato ahí bien jaladito y con eso pues adelante. Claro, otra pregunta, que pues que me han hecho varias preguntas eh, antes de la reunión, porque hay gente que de pronto no podía estar, son preguntas al respecto, por ejemplo, listo, uno entiende que la Dirección Nacional de Derecho de Autor es el órgano que nos representa y que digamos que como precedente nos permite entrar a una defensa de nuestros derechos si de pronto usan mi obra, por ejemplo, mi desarrollo gráfico o visual en otro país, pero ¿cómo hace uno para hacer respetar eso en otro país? Pues porque tomando en cuenta de que las leyes y lo que implica puede llegar complejo, ¿cuál sería, digamos, que el debido proceso en caso de tal que uno diga, no, mi proceso, mi, mi afiche fue copiado en Ecuador y lo están utilizando libremente para una cosa que pues no fue pensada ni por el cual se ha hecho el desarrollo? ¿Qué debería uno o cómo debería uno ir a, a digamos, a luchar esa instancia en un caso tal? No, el, el mismo convenio de Berna le da al artista la posibilidad de ir a cualquier país en el que se está usando sus obras sin permiso. Obviamente, ahí será ya un tema económico de, de, de si se justifica contratar un abogado en el otro país para demandar por un afiche que a lo mejor yo hubiera, pues, cobro normalmente medio millón de pesos, por ejemplo. Entonces, ahí es un análisis económico. ¿Vale la pena meterse en esos gastos eh, legales para reclamar medio millón? Eh, si sí, pues, eh, adelante, ¿cierto? pero si no, uno dice, no, pues, que pues, tocó aguantar que esa institución ecuatoriana, pues, utilizará la ficha sin, sin mi permiso. Perfecto. No sé, Luz Adriana, ¿tienes alguna pregunta? Sí. En la plataforma, en... bueno, vamos a contar el caso, a ver si mejor, sin, sin tratar de ser general. Digamos que yo tenía un proyecto de libro, y entonces en el proyecto de libro yo escribo poesías, entonces en el proyecto de libro comprendía una cantidad, digamos, no sé, 30 o algo así. Eh, y yo, pero pues digamos que se abortó el proyecto de ese libro con ese título. Y yo quiero utilizar las obras en otros libros, en otras publicaciones. ¿Ya me aparecerían como obras registradas o debo registrar cada obra independientemente? Puedo. Fue video. ¿Tienes el micrófono apagado? Pues está Exacto. Sí, perdón, perdón. Eh, en tu, por ejemplo, el caso sí, se puede hacer eh, por, por eh, la obra como tal, debe tener una identidad que pueda por sí sola tener existencia como obra, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, eh, tú puedes registrar un libro de cuentos como un solo libro. Y está bien, pero fácilmente tú podrías registrar cada cuento por separado y cada uno tener su registro, no hay ningún problema. Pues, por ejemplo, sí. Entonces, en teoría, pues, ya la decisión es, es de ustedes, pues, cómo lo quieren hacer. O sea, que yo que ya lo hice en general, puedo hacerlo uno a uno y no me va a generar conflicto. No. No. no. Gracias. Ya José Santiago, yo tengo, yo tengo una pregunta, de, de pronto ya la final, para dejarte descansar. Sé que, que esto es muy, muy cansador. Eh, Vos sabés que nosotros trabajamos con artistas, ¿no? O con artesanos también, o con gente que hace pues, arte desde, desde bienestar, recreativo. Muchos de ellos son creadores, pero muchos de ellos, ellos tienen páginas eh, en Instagram, muestran sus trabajos, bueno. Como recomendación, vos eh, dirías que es bueno que ellos registren sus creaciones ante la Dirección Nacional de Derecho de Autor, porque en realidad no lo hacen, no lo hacen, yo les he recomendado que lo hagan, ellos pues son muy generosos, dicen esto es para todo el mundo, para todo el que quiera, porque, porque son muy muy muy creadores pues, los pintores, los uh -huh. amigurumis o todas estas todas estas cosas. Esa es una pregunta y la otra pregunta que se relaciona un poco con lo que decía ahorita Luz Adriana. Luz Adriana, en el caso de los de los textos de las de las obras, eh, es recomendable también además de registrarlo en la Dirección Nacional de Derechos de Autor también en la Cámara Colombiana del Libro. O eso ya es para el libro como tal o eso es otro tema. Ok, bueno, ahí, ahí el tema, bueno, con la primera pregunta es, es, es un tema de asunción del riesgo, cada artista es libre de tomar el riesgo, es decir, el, el, el tema es que con no registrar la obra no es que esté desprotegido, sino que va a estar en desventaja cuando tenga que enfrentarse a un, a un conflicto, entonces... Eh, ese es el punto, pues si yo sé que así me infringan mis derechos yo no voy a pelear, entonces pues a qué va a registrarlo, ¿cierto? Pero si eventualmente, pues por un tema preventivo yo lo puedo hacer es un trámite gratuito que no me va a quitar tiempo, pues la real eh, el consejo real allí es insistir en, en, en que se lleve a cabo el, el registro. Y por el otro lado, yo pues la, el, el, el único, el, el depósito legal es el único que exige la ordenar a ley, creo que a un plazo de 60 días para que se realice eh, el depósito legal, eh, creo, pues no sé, ahí esa parte no, no la conozco bien en este momento, no sé si, si es el que administra la Cámara Colo Colombiana del Libro, el, el, el depósito legal, eh, si es ese, sí se tiene que hacer, si no se hace dentro de los 60 días, eh, eh, digamos que sí se corre el riesgo de tener una sanción económica. Eh, eh, eh, y pues sí, pues nos pueden multar si no lo hacemos. ¿listo? ¿Pero ese es el ISBN o es otra cosa? El depósito legal, sí. Eh, el ISBN, ah bueno, listo, perfecto, perfecto, listo, muchas gracias. Bueno, perfecto, pues José, muchísimas gracias. Creo que ha sido una jornada muy importante, muy valiosa. Creería yo que vale la pena luego armar otro grupo ya de pronto con cosas muy particulares frente al fenómeno audiovisual, frente al fenómeno digamos que de la creación abierta, eh, lo que implica el manejo de software, que creo que también hay otro montón de... De desconocimiento, pero por el momento, de verdad, José, muchísimas gracias para el Departamento de Comunicación Social y para la Universidad de Afid. Esto es muy valioso, muy importante. Te agradecemos muchísimo el tiempo que te has tomado y, pues, quedamos muy pendientes para poder invitarte a nuevas sesiones. José, muchísimas claro que gracias. Que conmigo. Muchas, gracias a ustedes. Muchas gracias a todos. Que tengan muy buen día y estaremos subiendo esto posteriormente a las redes. Chao, que estén bien. Chao, gracias. gracias. Chao.